Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas y gracias por estar, como siempre, en esta que es vuestra casa, en esta convocatoria de prensa, eh, donde, bueno, vamos un poco a iniciar el curso político que en septiembre, comentaros algunas cuestiones que pueden ser de relevancia eh, en el momento en el que también Izquierda Unida afronta esta, este nuevo momento. Eh, bueno, como sabéis, eh, no hace falta hacer un máster ni un doctorado para hacer un análisis de la situación en la que se encuentra la provincia de Córdoba, que es una situación bastante negativa para la, los trabajadores y las trabajadoras que viven en esta provincia. Eh, tenemos eh, datos de 1.557 eh, parados más, los últimos datos del, del desempleo. Las políticas que han, se han llevado a cabo desde el Gobierno Central y desde la Junta de Andalucía han provocado que en los últimos años, fundamentalmente, bueno, pues la eh, precariedad y eh, la desigualdad se amplíe muchísimo eh, en nuestra provincia y también en Andalucía, eh, los malísimos Datos que tenemos, como digo, de desempleo provocado en una parte por el antiguo gobierno de Rajoy y en otra parte por un gobierno que tiene pocas diferencias políticas o que tenía muy pocas con los gobiernos de derechas, como el gobierno de PSOE y de Ciudadanos en Andalucía, pues han provocado evidentemente que en cuatro años el modelo productivo, los últimos cuatro años, el modelo productivo impuesto por la Junta de Andalucía, pues haya provocado, como digo, más paro y más desigualdad en nuestra comunidad autónoma y también en nuestra, en nuestra provincia. Eh, con este marco, este marco tan desastroso desde el punto de vista económico, político y social, afrontamos bueno, pues una, una serie de eh, elecciones que vienen ahora eh, que son bastante y van a ser bastante importantes para, para nuestro país. En primer lugar, bueno, mmm, pensamos que esta, este teatro que ha hecho Ciudadanos y el PSOE es para provocar, esta ruptura que han hecho es para provocar unas elecciones anticipadas que posiblemente se están hablando para noviembre, que afrontamos también unas elecciones autonómicas y unas elecciones europeas que van a ser importantísimas y bueno pues con la incertidumbre eh, de qué va a pasar con las elecciones al gobierno de España porque bueno es verdad que Pedro Sánchez ha batido ya algunos récords y tiene dos ministros menos en pocos meses ¿no? yo creo que eh, la verdad es que tiene unos datos en algunas cosas que son espectaculares y en ese sentido bueno pues mmm, afrontamos como digo ...esta nueva etapa, en un momento donde Izquierda Unida... ...bueno, pues está en un proceso... Eh, ...de convergencia, de confluencia... ...con otros actores eh, políticos... ...donde, bueno, pues hemos estado trabajando... ...como digo, con otras organizaciones políticas... ...y movimientos sociales para afrontar estos retos electorales... ...que tenemos en lo alto de la mesa. Es un momento muy ilusionante para Izquierda Unida... ...hay que tener en cuenta que afrontamos... ...estas elecciones y estos meses político bueno, pues con la ilusión de poder generar un cambio en Andalucía y poder seguir generando un cambio en las políticas de nuestro país y también en las políticas de los municipios y, como digo, bueno, pues hasta ahora, eh, bueno, pues el pacto que se ha hecho a nivel federal y también el pacto que se ha hecho en Andalucía, pues nos invita a soñar con un cambio... Eh, importante en la política económica y social, como digo, de nuestra comunidad autónoma, de nuestra provincia y también de los municipios de Andalucía. Eh, sabéis que, bueno, prácticamente Izquierda Unida tiene todos los procesos autonómicos terminados, tenemos prácticamente, bueno, pues ya candidata para la provincia de Córdoba, tenemos candidata a la... ...a la Junta de Andalucía, que será nuestra compañera Teresa Rodríguez... ...que hace un tándem con Antonio Maillo, coordinador general de Izquierda Unida... Eh, ...que mmm, en su total, casi seguro, pues irá de candidato por la provincia de Sevilla... ...y que, bueno, pues nosotros entendemos que eh, se ha hecho... ...desde la provincia de Córdoba, además lo decimos con total... Eh, contundencia, que se ha hecho un magnífico pacto, que la generosidad que ha tenido Antonio Maillo de saber cuál es el momento que, le, que nos toca a cada uno y a cada una en cada momento, bueno, pues, hace que afrontemos este momento con muchísima ilusión, como digo. Esperamos que mmm, eh, los cambios que se han producido a partir de que algunos ayuntamientos aceptaron hacer políticas de izquierda, pues, eh, mmm, vengan también de la mano de otras políticas, como digo, en otras administraciones.